Luego, por esta rendija, le tiraré algunos premios o juguetes para ver cómo reaccionan. ¡Nasa, <risa> <risa> <risa> Mimi, no, no! ¡Venid, que os he traído una sorpresa! <risa>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 misteriosa nos está grabando y noto que nos están vigilando. ¿En serio? Vamos a investigar, Mimi. Voy. Nada, aquí no hay nada de nada. Gatita aficionada, los perros somos expertos en encontrar cosas y aquí no hay nada de nada. Se ¡Oh, que lo sabías! <risa> ¡Se lo llevo viviendo yo todo el rato! <risa> ¡Mira! ¡Soltado un premio! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh, es verdad! ¿Eh? ¡Espera un momento! ¡Esta caja es. de no, Papá! Así que dentro de esa tan... ¡Papá! Yo, yo, yo creo que, que me voy a esconder. Wow. ¡Qué grabaría! ¡Lambrán no es el mejor! ¡Ah! ¿Ya has todo esto! ¡Yo me voy de aquí! <ríe> ¡Eh, Bambán! ¡Deja de asustarnos! ¡Que me da mucho miedo! Tranquila, Mimi, yo me encargo. Toma, te pille, Bambar. Te voy a hacer pompón en el pompis. ¡Ya verás! Y si llamamos a la policía. ¡Ja, <ríe> No es así,